Y otra vez igual, joder, es de noche de nuevo y, y al final nunca puedo grabar con luz. Es que es increíble porque esta vez he ido a recoger mi moto que lleva no sé cuántos meses desde mayo y esta vez es que <ríe> cuando voy a cogerla para dejarlo en un sitio mejor en el que estaba, va y la batería se funde. Claro, lleva tanto tiempo parada que, que está fundida la batería. Y bueno, os cuento porque <ríe> yo con mi moto... Llevo una guerra que flipas, porque desde mayo tuve un accidente eh, ahí donde Bravo Murillo y el caso es que un coche se metió en mi carril y, y bueno, me, me jodió la moto, que bueno, ya os enseñaré una foto que dejó el manillar que flipas y todos fueron problemas, además era un accidente que fue a Túnere tuve que ir a la Mutua, muchos temas y además tuve que cancelar un viaje que tenía a Ámsterdam pero bueno, si le presentan los papeles, eh, te, de, te dejan cancelar el vuelo o te dejan cambiarlo. La mayoría de, de compañías no te dejan ca cambiar el vuelo por, por tema de los billetes. Y bueno, pues estuve ya desde mayo sin la moto porque la dejé, la dejé en un taller que el tío hasta septiembre no me la devolvió. Y no me la devolvió además terminada. Él ya había cobrado, había hecho como que había firmado los papeles para poder cobrar el seguro y tal pero la moto no estaba terminada y eh, lo que le faltaba a la moto era que el depósito estaba abollado porque había caído de lado claro y, y bueno eso no me lo terminó y el caso se lo se lo devolví otra vez en octubre y después de habérselo devuelto en octubre los cabrones van y hasta diciembre bueno hasta enero que estamos a hoy hasta 3 de enero no me habían devuelto la moto y el caso es que claro ahora cuando me la devuelven Va y resulta que no tiene batería, claro, ha estado tanto tiempo parada que la batería ha estado ha muerto. Y bueno, me he pillado aquí una batería <risa> nueva, una batería de este tipo gel, que parece ser que duran un poquillo más. Y si están paradas, pues, pues es mejor. Y ahora, joder, no sé qué voy a hacer con la moto, porque no sé si venderla, comprar otra, eh, quedarme con lo que está. por al fin y al cabo, a ver, la moto... Va de puta madre, es una moto sencilla, es una Naked, una Suzuki GS500 y no tiene, no tiene ningún problema, solo hay problemas es que con todos los talleres que he dado me han dado putos problemas por todos lados, ¿sabes? Porque dices tú, vale, eh, lo llevo a un taller de confianza de toda la vida que sa sabes que te van a tratar bien, que van a intentar hacerlo rápido pero cuando estás en Madrid y eres nuevo por Madrid no conoces ningún puto taller que te lo haga bien las cosas, así que la mayoría de veces estás con talleres en las que los tíos son unos cretinos y te hacen las cosas súper lentas y además mal, ¿sabes? Que yo llevo a la moto a varios sitios, a varios talleres y, y el mecánico me ha dicho que el del otro taller lo ha hecho como el culo que tiene que arreglar esto y que esto no lo ha arreglado bien, ¿sabes? Entonces, eh, si tienes suerte de que te toque un taller bueno... Eso es un salto grial y, cuida, y cuídalo bien. Y luego también está el tema de... Bueno, el tema del seguro es con AMV, que dices tú, bueno, es una compañía de estas de las baratas porque al fin y al cabo yo soy joven, me acababa de sacar el, el carnet y claro, pues, pues no quiero pagar un montón de dinero por, por mi seguro. Y más, más o menos la cosa no ha ido tan mal porque, porque la culpa del accidente fue por fue culpa de la otra persona, pero si llega a ser por mi culpa creo que... Hubiera cambiado mucho la cosa Bueno, así que bueno eh, Los que querés pillar una moto en ciudad está, está bien, porque al fin y al cabo La puedes aparcar donde quieras No tienes que pagar zona azul y tal eh, El problema es el tema del seguro El tema de mecánicos Y todas esas mierdas que Al final eh, lo que te sale Barato, te sale súper caro, pero claro Si tú pillas el metro Te va a salir muchísimo más barato, pero claro Hoy en día el metro está lleno de personas, está lleno de gente, está súper petado Y eso es un coñazo, la verdad Así que tener una moto te salva la vida Sobre todo ahora que tienes el carril bus, que puedes ir por él y, y tal, pues está muy bien Es más, si yo hubiera ido por el carril bus Si yo hubiera ido por el carril bus en vez de por el carril normal No, no se me hubiera lanzado el coche y me hubiera atropellado El caso es que en Madrid hay unos apartamentos. Unos apartabadenes Unos apartacoches o no sé cómo se llaman Que son como Unas barreras que te impiden entrar al carril bus Entonces claro, a mí se me echó Un coche encima Y al querer girar Pues claro, teniendo las barreras hechas me fue imposible Así que pues terminé, terminé en el suelo Era inevitable Así que bueno, si queréis una moto Sois de ciudad, tened mucho cuidado Porque los coches aquí están Están como locos lo bueno de una moto, si te pillas de más cilindrada de 500 o así, te, te pillas el A2, pues lo bueno de eso es que puedes, puedes hacerte de vez en cuando un viajecito, puedes hacerte alguna rutilla, pues si coges una de 125 solo te va a valer para la ciudad. O si tienes mucha paciencia a 90 km por hora, pues bueno, más o menos puede tirar, pero, pero yo recomendaría una, una de 500 más o menos. Y bueno, lo que también recomendaría es que fuera carenada, porque... <risa> Yo tengo una Soto QGS Naked y claro, con eso pasas un frío de la, de la leche. Por mucho que te abrigues, yo fui, por ejemplo, a Cádiz en esa moto y claro, no está encadenado todo el aire, todo el viento, todo el frío, toda la lluvia, te la comes tú. Así que si puedes tener una moto que sea cómoda y que además te tape de, de la lluvia y del viento, pues de puta madre. Esas motos son tipo ya scooter. Las scooters son súper cómodas, pero claro, si... Si te gusta un poco más la conducción, pues una scooter se te queda algo corta. La verdad es que, que está en ti. Eh, la moto no es una inversión. La moto es un pozo sin fondo, la verdad. Pero tiene mucha comodidad. Así que si vives en ciudad, yo te recomiendo más una moto que un coche. Eso está, eso desde luego. Porque aparcar en Madrid es imposible. Y los garajes te va a salir mucho más barato. Aparcar la moto en un garaje o en una zona donde tú conozcas que pagar por un garaje de, de un coche, que son súper caros, que es casi como una habitación que te, que te cuesta lo, lo mismo, es casi como pagar por una habitación en Madrid, ¿sabes? entonces no merece, no merece la pena y bueno, espero que este consejo os haya servido para algo la verdad es que si alguien me lo hubiera dicho pues me lo hubiera comprado igual pero bueno, al fin y al cabo nunca sabes lo que te va a pasar y todo esto me ha llevado mucho estrés, mucho agobio, pero parece que ya ha pasado y ya veremos cuál es la siguiente aventura que tendremos que correr. Venga, hasta luego.